Paúl, tienes que adivinar en qué regalo estoy, ¿eh? Ah, pues si solamente hay tres. A una, a, a las dos, dos y a, a las tres. tres. Hola, ¿qué ¿tú? tal? Bienvenidos, Bienvenidos a un nuevo, a un nuevo video. video El día de hoy venimos aquí a lo que es el malecón de Puerto Vallarta Donde vivimos nuestra ciudad Porque coméntales qué va a suceder Venimos a ver el encendido del árbol navideño. navideño Yo pensaba que no iba a haber árbol este año Yo también pensaba que no porque Pero apenas hoy Diles el día, coméntales ¿qué, qué día es, estamos? Mario ah, No sé exactamente, se me olvidó <risa> qué día estamos De Si todos no. modos revisan, no hay problema 15 de, no de noviembre de diciembre 15 de diciembre, 15 de diciembre. Mario. diciembre. hasta apenas pusieron el árbol de navidad apenas hoy va a sí, ser el primer es que encendido en lo, que de pasa, el ¿eh? lo que pasa es que pasó todo lo, lo que fue lo de la virgen de guadalupe el 1 del 1 al 12 de diciembre y pues ahora ya sí, sigue exacto. lo que Justamente es el, el lo la, la que decoración llamamos. navideña y pues vamos a enseñarles un poquito de lo que hay aquí ahorita no tardan en encender el árbol la primera impresión que, que está más grande que en el año pasado ¿eh? está más grande que el año sí, pasado sí, fíjate que grande. yo lo miro parecido a mario para las personas que no vieron el video del año pasado vayan a verlo de todos modos está ustedes pueden juzgar sí, aquí mismo sí. en los comentarios el año pasado hubo pista de y ya le está exacto no hubo, ah. pero de todos modos les vamos a mostrar lo que es el encendido navideño del árbol de navidad Sí, ¿no? vamos vamos a ver si ya me lo empieza vámonos lo que estaba mirando que ahora pusieron un nacimiento Esa, pero de tamaño casi, casi real, real. Aquí voy a enseñar pues este. miren un elefante yo pienso que sí está así mario ah. Sí, casi, casi Está grande Luego también, Mario Les vamos a mostrar Que están los Reyes Magos Que es una representación Que la usan mucho aquí en México Que se festeja el 6 de Diciembre Aún no llegan Exacto. Como puedes ver Van en camino En el elefante va el Rey Mago Ajá. Nomás que no Pues Mira, el tamaño Está sí. chido Sí De todos sí. modos Hay que mirar los otros también Aquí está de frente El elefante Para que vean Y está la, la trompa. trompa La trompa Está, está chido, bonito, ¿eh? Y pues acá está el camello También ah. tiene el tamaño real, ¿eh? Es tamaño real Sí Lo Yo verdad. pienso que así están los camellos Nunca he visto un camello, Mario un persona pero yo pienso Tendría, que tendríamos que ir a Catar, a catar exacto a la final ¿eh? ¿No? <risa> mira está del tamaño real Mario más que yo soy un poco alto este <risa> nacimiento está muy realista está grande te voy a decir algo un dato estas sí. estatuas las hizo la misma persona que hizo la Catrina ah la Catrina sí. y calaveritas sí. que había en el piso también verdad decorada sí. acá ¿todavía? está el nacimiento completo ¿Ah? no más que uno lo prende Mario porque pues en un cierto minutos va a empezar pues lo, el encendido de todo todo sí, completo exacto. Está apagado. ¿Qué va a el el encendido. encendido de árbol navideño. Va a haber el encendido, la... árbol, Sí, ahorita lo van a encender. Ya ves, Paul, mucha gente, no mucha lo gente sabe. no sabe. Es que hay mucho turista aquí en Puerto Vallarta el... y por eso no está muy informado A ver, Paul, ahorita que estamos aquí en este tema, ¿te sabes los nombres de los Reyes Magos? Eh, sí, pero revueltos. A ver, así por representación, no, no saben, no los conoce. Y me falta uno porque mira, es Melchón. Melchor, <risa> Melchor, Baltasar <risa> y me falta el otro, se me olvidó. No, a mí no, no me acuerdo no. El, el del Melchor, otro Melchor, Gaspar y Baltasar. Ah, me faltó Gaspar. Lo que no Mario. sé, lo que no sé cómo se llama el morenito. Tengo no dos lo como, sé, de como te digo, no me lo sé por orden así de que los conozca físicamente, solamente me sé los nombres así, al azar. Pues vamos a continuar hacia, hacia allá y ahorita les vamos a enseñar el árbol, se lo vamos ah, a enseñar exacto. apagado y después iluminado. Ah, claro, sí. Que sí Para Mario. que ustedes vean. Están escapando los güendes, eh. Los ah, ayudantes mira. de Santa Mario. Está chido, ¿eh? <ríe> wow. Mira, guau. <wow>. Oh, wow. <ríe> Aquí están los regalotes que dices, Pabón A tamaño ya, real también Y ahí enfrente está otro más grande que parece el refrigerador refrigerador ah, Esperemos ah, y ahorita cadáver. nos iluminen o no sé si vaya a estar así o No sé, Mario, pero tenemos que elevar el dron también para sí. enseñarles de arriba O ya que se está prendido bien. Ustedes van a ver las tomas ahí de todos modos Sí, ahorita vamos a ver <risa> Porque todo. ahorita hay mucho dron y podemos chocar con otro dron Sí, ahorita vamos a ver si lo molamos ya que está encendido Ah, exacto Pero ahorita Porque vamos. ahorita está todo apagado ¿Sí? Como pueden ver, ya está ahí el árbol, mira Fíjate, el año pasado Dijeras, estaba un poco más chico, pero porque estaba encima de una tarima. estás está completo esta sí. Vamos a ver cuántos minutitos tardan para que prendan el árbol. Pues según la hora, ya casi se acerca, Mario. Pero acuérdate que siempre tardan. A la una. A la una. A las dos. Y a las tres. Ahí va el árbol. el aplauso que se escuche. Ahí está el árbol navideño. Nos tocó el momento exacto. ¿eh? poquito ahí no alcanzábamos. Wow. Lo que representa a Mario, pues año nuevo y la Navidad. Wow, mira. Como pudieron ver, hubo juegos pirotécnicos. Ay, ah, exacto, muchos juegos Siempre por los regular que prenden un árbol de Navidad, siempre avientan juegos pirotécnicos. No exacto. sé por qué. <ríe> es como que es tradición, Mario, de toda Latinoamérica. O sea, es la tradición de sentir los cuentes. Porque fíjate que en Estados Unidos yo no he visto que cuando prenden el árbol navideño prendan cuetes, sino que avientan Nomás chispas, chispas. O oh, las otras es que han luces. Ajá. Pues, Pablo, pues, yo que les vamos a dejar unas tomas aéreas, Para ¿eh? ah, que vean bueno. el arbolito. Vamos. Vámonos. Puedes ver, Paul, ya aprendieron ya todo lo que es los oso Está Allá está el nacimiento Ahorita se los voy a enseñar ya iluminada estaban sí, una exacto Estaban mirando que por aquel lado está Santa Claus también Ahorita los vamos ¿Qué a le van a pedir a Santa Claus de regalo? El día de hoy, ya, pues ya lo dije en el video De cuando pusimos nosotros el arbolito de Navidad, ah, Mario. Es Así que no, vamos pero... a verlo, Que lo vayan a ver y ahí van a saber qué es. Paul, tienes que adivinar en qué regalo estoy, eh? Ay, sí. Pues si solamente hay tres. Ay, qué escondido. Si así lo vi, ¿creen que se va a esconder muy bien? Ay, está, güey. No me vi con vi no te el viste. Tercero, eh. casi, no, casi no me vi, ¿eh? casi, casi no se vio el cuerpezote de Mario ahí. Parecía duende, pero casi no. Casi no se casi casi vio. No. Ahí, ahí no importa, no, pero... Nah, no pasa nada, bueno, ya. Mira, Paula, aquí está Santa. No meta el trineo No, Mario, lo voy a quebrar. Pero hay que dejarlo a los niños porque. Yo la no creo que me aguante, ya soy más grande que Santa. A ver, ¿te sabes los nombres de los renos o no? No, nah, manches. Lo único que me sé el nombre es de Rodolfo. ¿Por qué? Por la canción era Rodolfo el Reno. ¿Por qué? Que tenía la nariz. ¿Cómo? Roja. ¿Cómo? Como, Como la... la manzana. Aquí hay una, grandes, una grandes falla. No sí, ya. ya. Yo, yo la descubrí, Mario, la neta. Como que a estos rendos les falta el México espíritu navideño. ¿Qué Son es, Mario? Nomás a, no a uno. Bueno, sí es cierto, Mario. Rodolfo. XMX, no tiene XMX, la nariz. XMX, no tiene XMX, la nariz. Son rendos normales los esclavizaron. De la pelea le habían puesto a uno una naricita roja. Exacto. Mira, no. tiene que hayan comprado de las que venden de payaso, Mario. Sí, yo voy a venir y le voy a pegar una ahí. No pena <risas> para que se arrodó el, el reno. Sí, Ahora sí, Mario favor. Vamos a ver qué se siente Ser sentarse. Santa Claus por no, un día sentarse en el trono de Santa Claus Aquí en el árbol Ah, oh, pero muéstrales la vista, Mario No seas gacho No me quieren ver nomás a mí Pero, ¿qué cómo, o Está sea, cómodo, güey Está bien cómodo este sillón Santa Claus, quiero un carro para Navidad ¿Crees no, que me, me lo merezco? No, te portas muy mal Ocupas un carbón tú ah, qué gacho eres ¿Qué se sintió ¿Qué sentiste por dentro? La neta, sentiste, bien cómodo sentiste, Descansé ¿Sentiste a Santa Claus por dentro o no? Sentí el cargo que tiene Santa Claus Close, de que debe darle regalos a todos los niños buenos, a los malos también, porque siempre va a sus casas y les deja un trocito de carbón. Un arbolito muy bonito, la verdad. Ajá, sí, exacto. Sí, muy chido. Me agradó mucho. Nomás que creo que el año pasado me agradó más. Para que vayan a ver la anterior. Video. Sí, la verdad, sí. A mí también me agradó más. Mi punto Pero de está vista, bonito. Está, está sea... bonito. Pero el pasado me gustó porque ya de cuenta que prendía con, conforme la música. Ajá. Y este no, este nomás está fijo. Pues esperemos que les haya gustado el video. Fue algo pues de lo que vivimos aquí en Puerto Vallarta. Para que ustedes también conozcan un poquito de lo que vivimos aquí. Esperemos que les haya gustado este video y dejen su like, por favor. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Y eh, también, aquí. Mario, vayan a seguirnos a Instagram y a TikTok. En TikTok estaremos subiendo Varias cosas. Para que vayan a seguirnos a TikTok e a Instagram. Exacto. Y pues, Paul, hit me five. Hasta el siguiente video y comparte, Mario, comparte el video.